Buenas tardes. tardes. Discúlpeme por favor que lo interrumpa. Soy un paciente ambulatorio por del Hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda. 12 años estuve alojado. Ahora vengo de pasar un momento grato y agradable con mis seis compañeros tomando mate y escuchando la radio con en 12 años, perdí casa, familia y amigos. Estoy en la calle, salgo a buscar trabajo, me rechazan, me aparta por discapacitado mental. Estoy pasando un tiempo difícil. Estoy sin trabajo y mi pensión en trámite. Hace dos días que no como tendrá una suda para comer algo.